Desconocidos penetraron a una tienda ubicada en la calle San Francisco de esta ciudad Donde cargaron con gran cantidad de mercancías Hablamos de la tienda La Cigüeña Propietaria de la misma ofrece detalles del robo Cuatro veces un robo, van cuatro veces que me meten a robar Y yo nunca he ido a la policía porque ya te sabes cómo es cómo... Entonces ahora volvió y se metió, me dicen que es de la Yagüiza, un blanquito Están las fotos todas ahí grabadas, y parece que no se dio cuenta que lo estaban grabando ¿Qué les robaron? Que llevaron mucho suéter, bultos, zapatos, de todo, mire cómo está todo, tira, venga a ver, venga para que usted vea. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.